Buongiorno cari amigo, da Pablo, el giorno de hoy, que cosa faccio? cuesta corda, no no, cuesta corda será yo avanti, Hacemos un bel allenamento de salto con la corda, el giorno de hoy voy a fare un piccolo riscaldamento, tres ejercicios que te consiglio y fare, prima de far tu pues tu en la palestra, o fare ejercicio en casa, vamos a iniciar con 5 burpes, 10 squats jump y por último vamos a hacer 15 eh, salto del payaso o el, o el jumping jack. Esto lo repito dos vueltas. Así, siempre que vas a hacer la actividad física, sé sí, cargo y fuerte. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad. Me muevo, me muevo en el posto. Ok, mi metto un pochino le braccia <ride> e iniziamo: 15, 15, 5, 5 burpees, 10, jumping ya e 15. No, <ride> che cavolata hai fatto? No, no, no, scusa, scusami, scusami. No. vamos a iniziare: 5 burpees, 10, spasciamo e 15, jumping ya. Questo lo repito due volte, ok, preparati, preparati, preparati, preparati. 4 3, 2, 1, inizio. 3, 4, 5, adesso 10 jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, en 10, va, continuo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 en más, 2, 3, 4, 5, Prende un gozo de aire, lo repetimos nuevamente e inicia tu esqueda de entrenamiento. Forza, forza, ragazza. Tutto mola mai. 4, 3, 2, 1. Inizia. Due. 3, 4, 5, Squasian. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5. Uff, uh, ce l'abbiamo fatta. Adesso, voy a iniciar tu esqueta de entrenamiento. Gracias por guardar este video. Si tú aún no te has inscrito, inscríbete a Adesso. De core, Pablo.